Para mí mi afro significa esa herencia ancestral, ese legado de las mujeres negras, de la comunidad negra. Es, como les decía, una corona hermosa, natural. Recuerdo que hay una persona que siempre me dice que cuando me dejo el cabello suelto o porto mi afro parece que tuviera una horma que adorna mi cara, mi presencia. Es un atributo más que representa mi identidad negra. Para mí mi afro es belleza, para mí mi afro es feminidad, es libertad, pasión y todo lo que él sienta que pueda representar, solo lo dejo ser.